De centro de mediación con la finalidad de que nos pueda explicar tanto la dirección como los beneficios de la mediación. Muy buenas, buenas tardes, gracias por estar aquí conectados y celebrando con nosotros esta inauguración de este centro de mediación del de cantón Buenafé. Efectivamente, pues invitamos a toda la ciudadanía para que puedan llegar a nuestras instalaciones y poder eh, llegar a acuerdos si tuvieran en este caso necesidad de ellos para llegar a acuerdos y conciliar. Siempre. Es el mejor, mejor método y el mejor, la mejor vía para poder hacerlo. Eh, están invitados aquí en el Centro de Mediación. Eh, por favor, este, la dirección, compañeros. Claro que sí, bueno, pues muy buenas tardes con todas las personas por que favor. se encuentran en ese momento acompañando. Una tarde muy especial para el Centro de Mediación ODR Ecuador. La familia ODR Ecuador eh, llega el día de hoy hacia el cantón de Buenafet, los cuales eh, la dirección es Calle Toribio Alcibar y Mezanine 1, en los altos del comercial Richard. A continuación, pues, hablará la directora para, pues, unas palabras. Buenas tardes de la audiencia. Nos encontramos en el Cantón Buenafé. ODR Ecuador está inaugurando, conjuntamente con la coordinadora del centro, la abogada eh, Laura Moscoso. Estamos inaugurando el primer centro de mediación en la región Costa de muchos más que se van a abrir en el eh, a nivel de todo el Ecuador ODR hoy inaugura el centro de mediación del cantón Buenafé bienvenidos a todos desde a partir de ahora van a, se, van a hacer las atenciones de manera consecutiva verdad en, en horarios muy, muy normales Regularios. regulares para que la ciudadanía de Buena Fe asista y resuelva sus conflictos por el método alternativo de solución de conflictos, ya sea por mediación, por conciliación o negociación. Bienvenidos, felicitaciones a la coordinadora por la inauguración de este centro y buenas tardes a todos. Bueno, eh, el discurso se va a hacer el corte de cinta de las oficinas de OEDR en Ecuador, un centro de mediación a nivel nacional que ya tiene sus oficinas matriz, ...en la ciudad de Quevedo... ...se va a hacer el corte respectivo... ...para quienes nos ven... ...estamos en buena fe... y vamos a preguntar un poco más que ODR... ...ODR es... Eh, eh, ...un centro donde la mediación... ...se ha convertido ahora... ...un medio... ...se inaugura este centro... ...la información, amigos, en vivo para todos ustedes... ...a través de la señal de... ...aldia.com.es... ...en este momento vamos a subir... ...sí... Vamos a subir, a ver si nos permite que la cámara eh, vaya primero. Eh, vemos un poco parte de los eh, miembros que conforman el equipo de profesionales en el tema de la mediación. Ya vamos a consultar un poco más eh, qué significa OEDR Ecuador. Eh, sabemos que es un centro de mediación cuyo objetivo es dar soluciones a los conflictos que existen en la localidad, amigos. Esta es la información que tenemos para todos ustedes a través de la señal de aldia.com.es. En este momento vemos eh, las oficinas, estamos ya en el interior de las oficinas del Centro de Mediación ODR Ecuador. Vamos a conversar un poco más para que la sociedad, buenas vecinas, toda la gente de la provincia de Manaví, Santa María, de la 14, El Carmen, Santo Domingo puedan avanzar hasta este lugar y, y puedan pues dar soluciones a los conflictos que generalmente cuando llegamos a los legales hay que contratar abogados lleva un proceso de un mes un año dos años tres años y al final no se llega a la solución entonces lo más probable lo más evidente es llegar a una solución mediante el mediante el diálogo vamos a hablar un poquito que nos explique qué es odr odr eh, sabemos que es ...de mediación, pero explíquenos un poco la eh, descripción... ...para que nuestros amigos internau internautas puedan ellos conocer más a fondo. Bueno, ODR significa Online Dispute Resolution... ...que sus siglas en español significaría resolución de conflictos en línea. Recordemos que ahora, desde, desde que ha sucedido el tema de la pandemia... ...hemos tenido que adaptarnos a, a nuevas cosas, ¿no? Dentro de ello, eh, a las audiencias telemáticas... En ODR Ecuador realizamos audiencias telemáticas y también realizamos audiencias físicas. Como pueden ver, las instalaciones de la Oficina de Mediación Buena Fe son bastante amplias y cómodas, que han sido pensadas justamente para dar una buena atención a nuestros clientes. Dentro pues, de las materias que podemos conocer, en ODR Ecuador tenemos un, un catálogo bastante amplio, materias de familia, civiles, laborales, inclinato eh, tránsito, entre otras. Realmente eh, hemos pensado en que Buena Fe necesita un centro de mediación con la finalidad de que las personas puedan solucionar sus conflictos pues, de una manera eh, más saludable a través del diálogo y fomentando pues, siempre la cultura de paz. ¿Cuál ha sido la experiencia en este tiempo, eh, sobre todo desde que llegó la pandemia, cómo se han solucionado los conflictos? ¿Y cuál es la diferencia entre acudir a un centro de mediación ODR o cuando vamos a la justicia ordinaria? Bueno, podemos decir eh, que no hay diferencias, sino que son cosas totalmente este, opuestas. La una es la justicia ordinaria, donde es, tenemos juzgadores, tenemos partes procesales, pero tenemos el juzgador que va a dar la razón a una de las partes. En mediación no se trata de eso, en mediación se trata de ganar, ganar. Es la justicia de paz. Es decir, que se llega a un acuerdo, ¿no? Hay un conflicto eh, entre dos familias, dos personas, y se llega a su. Ejemplo, un accidente. Las dos personas llegan al acuerdo. Ellos deciden cómo resolver el conflicto. Por ejemplo, en un divorcio, ¿qué nomás resolvemos? Eh, la separación de la pareja, resolvemos disolución de sociedad conyugal, resolvemos tenencia y visita de los hijos y alimentos. Que en la justicia ordinaria nos llevaría a muchos eh, eh, trámites que son eh, secuelas del juicio principal, que es el divorcio. Acá lo haríamos también de esa manera, pero de una manera más amigable, pensando en el interés superior del niño y pensando en no afectar al núcleo familiar. Por ejemplo, también un tema de deudas. Puede ser también un tema de deudas. Una persona eh, desea pagar, la otra desea también que le paguen, pero a veces no se ponen de acuerdo en la forma. Entonces se les, se les analiza varias circunstancias en las cuales ellos mismos se van dando alternativas a la solución de la forma del pago Algo sí. bastante interesante también el tema de las deudas Es que muchas veces realizamos préstamos de dinero, por ejemplo, a personas de nuestra confianza Tal vez amigos cercanos o a un familiar Pero sucede que hemos eh, prestado el dinero y no tenemos ningún documento de cobro entonces, eh, para esos casos, también las personas acuden a mediación, ya que pueden, a través del diálogo, llegar a un acuerdo y dejarlo establecido mediante acta de mediación. Y en ese momento, el acta de mediación se convierte en el título ejecutivo. Entonces, en caso pues, de algún incumplimiento del pago respecto de los valores adeudados podrían solicitar la ejecución de ese acta de mediación ante los juez competentes. Bueno, y algo importante que tal vez están preguntando nuestros amigos internautas que nos ven... Eh, ¿Es costoso eh, para llevar un proceso de esto, a diferencia de lo que son casos procesales normales? Bueno, realmente eh, un juicio ordinario, por decirlo así, no tiene comparación con los costos de mediación. Para venir a mediación ni siquiera necesitan venir con un abogado, lo que sí sucede para poder plantear algún tipo de juicio o demanda. Además de que es más costoso un juicio, demora muchísimo más tiempo. Como somos un centro de mediación privado, bueno, incluso los centros de mediación públicos, tenemos una tabla de costos, la cual está aprobada por el Consejo de la Judicatura. Nos regimos a esos valores. Bueno, solamente para hacer comparación, un juicio, un proceso, por ejemplo, cuando hay accidentes de tránsito sin afectación a terceras personas, pero daños materiales, y no quieren pagar el uno y el otro, son procesos que demoran tiempos, años, que tienen que llevar testigo y todo eso. En mediación lo pueden solucionar en una hora. Así es. En mediación pueden eh, solucionarlo en una, en una sola sesión o en dos sesiones, ya va a depender bastante pues, de, de la predisposición que tengan las partes para dialogar. Pero normalmente y lo que sucede es que en una sola sesión lo podemos solucionar. Obviamente siempre eh, pensando en la voluntad de las partes, ya que eh, al venir a mediación ellos no se someten a la resolución de un tercero. Las partes mismas son quienes eh, realizan las propuestas y llegan al acuerdo. El mediador o mediadora en este caso lo que realiza es eh, lo que realiza, es ser facilitador de del diálogo entre las partes. A diferencia con justicia ordinaria, se le lleva en el carro, tiene que levantar un parte policial y empieza por un juicio y todo eso. Así es. Bueno, tendríamos que ver cuál sería el escenario, ¿no? Porque se puede llegar tal vez a un acuerdo conciliatorio eh, antes de que se haya iniciado algún proceso o una investigación previa o si es que tal vez no se realizó un parte policial, o si ya tal vez está en investigación previa, y sería el fiscal quien de, debería de remitir el expediente de, eh, para conciliación al centro de mediación. Bueno, para finalizar, dirección, ubicación. Bien, este, nosotros estamos ubicados en la calle Toribio del y Mesanino 1, en los altos de Comercial Richard. Invitamos a toda la ciudadanía del Cantón Buena Fe, pues que, utilicen ese servicio de mediación, ya que lo hacemos de una manera rápida, segura y a un bajo costo también. Los horarios de atención son a partir desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Eh, de esta manera, pues, eh, invitamos una vez más a toda eh, la ciudadanía del Cantón Buenafé a que cultivemos este ámbito de paz dentro de, esta, de este hermoso cantón. Ok, muchas gracias para nuestros amigos internautas, terminamos esta transmisión donde se inauguró una oficina de OEDR Ecuador en torno a, al servicio que se va a expandir a nivel nacional, la matriz está en la ciudad de Quevedo y ahora pues en Buena Fe y así sucesivamente en todo el Ecuador estarán estos centros de mediaciones que son aprobados por el Consejo de la Judicatura, es decir, que están avalizados para que sean medios eh, autorizados y se pueda ejercer este tema de la mediación. Amigos, muchas gracias por estar conectados, recuerden siempre visitarnos en nuestro sitio web www.aldia.com.es con la información actualizada en todas nuestras plataformas digitales. Será hasta pronto.